hoy les enseñaré a mejorar el rendimiento de minecraft para que no se laje también les daré consejos y varias cosas más como vemos en el video sale esta gran cantidad de megabyte que consume minecraft pero hoy le enseñaré a que consuma menos y se pueda jugar sin problemas bueno así que empecemos paso 1 al crear una partida en minecraft buscaremos la opción que diga distancia de simulación le bajamos todo datos al bajarle todo se consume menos ram, menos batería también con esta opción al momento de jugar se crea neblina paso 2 al estar dentro de la partida entramos en ajustes y en la opción de video buscamos lo siguiente distancia de renderizado le bajamos todo sin dudar esto es lo que pone lento al minecraft descuida que también lo puedes hacer con partidas ya creadas con esto el minecraft mejorará mucho en tiempo real el minecraft después de 5 a 10 minutos mejorar mucho consejo haz todos los días por las mañanas este proceso que ves en pantalla es entrar en ajustes y buscar almacenamiento lo que haremos es eliminar los datos del caché para que Tenga más espacio y Minecraft puede ir más rápido. No te preocupes que no se eliminará tu información. Con esto todo el dispositivo mejorar su rendimiento. Consejo 2. Si tienes un dispositivo antiguo. Tienes que entrar en ajustes y buscar espacio de almacenamiento y eliminar los datos. Eliminar los datos del caché. Datos muy curioso. Si tiene ruteado el Android, pues estás en peligro ya que los virus te pueden invadir. Consejo. Solo rutea el dispositivo cuando sea necesario. Consejo. Asegúrate que tu dispositivo tenga más del 50% de batería. Datos curiosos sobre la batería. De alguna manera cuando actualizas la batería sube su carga. Bueno, cuando ya entres después de 5 a 10 minutos, notarás que Minecraft va más rápido. ¿Dónde? Dice la velocidad de la RAM notarás que bajó considerablemente. Recuerda, que este. Minecraft hace calentar el dispositivo por lo que te aconsejo que juegues como máximo una. Hora. También puedes sentarte frente al ventilador para que el aire le dé al dispositivo. Y no se caliente mucho. Se despide, Dag. Te recuerdo que este Minecraft está gratis en la descripción del video. Se despide, Dagasan, y te veré en un próximo video.